El día 11 de julio del 2022, el telescopio espacial James Webb nos brindó su captura del espacio profundo, mostrando el aspecto de la agrupación galáctica SMAX 0723, hace 4.600 millones de años. Os comparto la comparación del mismo lugar captado por el telescopio espacial Javelin. Esta imagen no solo muestra el estado de las galaxias a una distancia temporal y física increíble, sino la presencia de lentes gravitatorias que deforman las imágenes. Esto no solo nos permite ver las galaxias detrás de las que vemos en primer plano, sino también si había materia oscura en esta época temprana y cuánta.